El respeto, como ustedes saben, no quiere decir coincidir. Respetar es considerar, es dejar actuar, aunque no compartamos las ideas y las acciones del prójimo. Yo diría que es fácil respetar al prójimo cuando actúa como nosotros hubiéramos actuado. El test del respeto es cuando los otros no actúan ni piensan como nosotros. El respeto y no la tolerancia. La tolerancia es una palabra muy cara al liberalismo. La tolerancia es un término que me parece que es propio de los ámbitos religiosos y hay una extrapolación ilegítima al campo del derecho. Cuando estamos hablando de la tolerancia religiosa estamos diciendo que perdonamos los errores de la otra persona, eso está implícito en la palabra tolerancia. Los toleramos, pero perdonamos su error porque nosotros tenemos la verdad absoluta y el otro no la tiene y eso es algo absolutamente impropio para el espíritu liberal. El liberalismo para mí es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros.